El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. La campaña de Manos Unidas este año dice no hace falta más comida, hace falta más gente comprometida. Y me parece una, un lema muy acertado. Porque hay un tercio de los alimentos se tira a la basura. Mientras 800 millones de personas pasan hambre por el mundo. Hay un millón y medio de pisos vacíos en España solamente, mientras miles y millones de gente, de refugiados, duermen por las calles y en campos eh, de tiendas de plástico. Existen recursos suficientes para todos. Lo que hace falta es gestionarlos de una forma justa y humana. Algunos dicen, eh, con una falacia capitalista, que no hace falta, para superar el hambre lo que hace falta es crear más recursos, no distribuirlos mejor. Crear más, ¿Crear más para quién? Se trata de las dos cosas, crear lo necesario y distribuirlos de forma justa y equitativa. Otra falacia capitalista es, no hay que darles peces para comer, sino enseñarles a pescar. Lo que les hace falta a todo el mundo es oportunidades para pescar. Yo lo he visto en Uganda y en otros países de África. Les quitan las oportunidades de pescar con los grandes barcos de las grandes compañías. Entonces lo que se trata es de ser más justos con los necesitados para crear un mundo también más humano. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur La Editorial